El Dios de todo saber o lleno de sabiduría es Jehová dead, o Yahvé de Ad. Este bello nombre es parte del cántico de Ana, la mamá de Samuel, cuando ya hubo dado a luz al profeta Samuel, tras años de esterilidad, y lo había entregado al Señor como nazareo. Entonces Ana adoró al Señor entonando este cántico. No os jactéis más con tanto orgullo. No salga la arrogancia de vuestra boca Porque el Señor es Dios de sabiduría Jehová de A Y por él son pesadas las acciones Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3 Piensa en la omnisciencia de Dios Él lo sabe todo Dios es el Dios de todo conocimiento Dios habita en la eternidad Dios ve el principio, Dios ve lo que está en la mitad, Dios ve el final. Dios lo ve todo, todo el tiempo, de una sola vez. Dios conoce todas las cosas. Además tiene la sabiduría para obrar sus propósitos en nuestras vidas. En Isaías capítulo 9, versículo 6, a Jesús se le llama admirable consejero. En él está toda la sabiduría de Dios y todo el consejo que precisamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué gozo es saber que contamos con un Dios en quien habita la sabiduría.